Conoce a Trevor Hawthorne, ahora conocido como D-4651. En el exterior era un ladrón armado que asesinó a dos personas durante un tiroteo en una tienda de conveniencias en Texas. Pero ahora, desde que fue condenado a muerte, la fundación SCP lo recogió para pruebas de clase D. Conozcan también a la investigadora junior, la doctora Julia Reed, una aspirante a científica de la fundación con una enfermedad cardíaca no diagnosticada. El tipo de afección cardíaca que no combina muy bien con un trabajo de alta presión en la fundación SCP. Estos dos se despertaron la mañana del 6 de diciembre de 2011, completamente inconscientes del hecho de que estaban a solo unas horas de causar una de las brechas de contención más devastadoras que el sitio 19 había visto en años. Muchas personas murieron ese día, pero afortunadamente para los demás, SCP-131 estaba allí para salvar el día. Cuando piensas en un héroe, probablemente no te imaginas un par de pequeños cyborgs con un ojo y la inteligencia de un gato doméstico. Pero esta es la historia de cómo dos de las anomalías más sencillas en el sitio 19 lograron salvar a miles de personas de dos de los residentes más peligrosos del sitio. Abre los ojos y manténlos abiertos. Si parpadeas, se acabó todo. ¿Cuánto tiempo puedes aguantarlo? Difícil, ¿verdad? Ahora imagina que estás teniendo un concurso de miradas con una entidad que puede matarte si te atreves a parpadear, aunque sea por una fracción de segundo. O peor aún, una criatura que potencialmente podría matar a cientos o incluso miles de personas si tu atención se desvía de ella durante un periodo de tiempo. Intenta mantener los ojos abiertos con ese tipo de presión. Estamos hablando de dos de las anomalías de clase Euclid y Keter más mortales que existen. SCP-173, la escultura asesina una entidad violenta de clase Euclid que es incapaz de moverse mientras se la mira. Si deja de ser vista, romperá el cuello de cualquiera que esté cerca. Y SCP-689, conocido como el perseguidor en la oscuridad, es una estatua igualmente peligrosa y que exige aún más atención. Estas dos entidades son más que peligrosas. Incluso SCP-682 está aterrorizado por la escultura asesina. Y los investigadores han estado considerando durante bastante tiempo el uso de 689 para eliminar al reptil difícil de destruir. Sin embargo, su mayor preocupación es si la estatua de 30 centímetros de altura causaría en el proceso demasiado daño colateral al personal de la fundación. Trevor Hawthorne era parte del grupo clase D de tres hombres destinado a limpiar la cámara de contención de SCP-173 a intervalos regulares. Mientras están de servicio de limpieza, dos clase D deben mirar a la escultura mientras el otro limpia la celda, alternándose para parpadear. Pero esa mañana Trevor se había despertado en su celda de contención con una migraña mortal. Y pronto, esa migraña estaría matando a mucho más que solamente a él. Los procedimientos de contención en la celda de 689 también eran un trabajo de tres personas. 689 es una pequeña estatua de esteatita verde de un ser esquelético sentado en un trono, que se cree que es una deidad de la muerte del inframundo descubierta por arqueólogos alemanes en la India. Esta es una obra de arte religioso que exige tu atención, o tú y cualquier otra persona que haya visto esta pesadilla de clase Keter sufrirán un destino horrible. Cualquiera que haya visto la estatua está infectado por sus efectos anómalos, Debe observarse constantemente, o alguien que lo haya visto en el pasado caerá repentinamente muerto por un problema de salud severo, como un derrame cerebral o la ruptura de múltiples órganos. Como el dios de la muerte que representa la estatua, aparece encima del cadáver de quien acaba de matar. Si no se le presta atención continuamente, seguirá saltando de persona a persona, hasta que acabe con todos los que lo hayan visto. Sus habilidades de teletransportación y el hecho de que representa una amenaza para muchos, lo convierten en un enemigo verdaderamente formidable. Se mantiene en una celda constantemente iluminada y es observado por dos miembros del personal de clase D en todo momento. Pero un tercero crucial en la contención de SCP-689 es un miembro del personal de nivel 2 o superior. Permanecen en una sala de control, usando una visera especial para evitar que vean a 689 y se infecten ellos mismos. Si la contención falla, es su trabajo activar el interruptor de ejecución de los observadores de clase D para evitar que se conviertan en vectores de infección. Hoy, este trabajo recayó en la doctora Julia Reed. Ella estaba conectada a los dos observadores a través de una transmisión de audio, lo que le permitía permanecer en contacto constante con ellos, y tenía el dedo en la llave de activación de un par de collares explosivos que estaban alrededor del cuello de los clases D. Pocos sabían que el corazón de la doctora Reed era su propia bomba de tiempo. Ahora ya sabes a lo que nos enfrentamos. Una escultura rompecuellos y una estatua de la muerte que se teletransporta con una lista de objetivos que contiene a todos los que alguna vez la han mirado, pero que tiene SCP-131 para ofrecer. Las dos pequeñas anomalías cíclopes tienen solo una habilidad notable. Nunca parpadean, eso y una debilidad por los humanos. Estos SCP de clase segura no representan una amenaza para sus cuidadores, e incluso pueden formar vínculos con los investigadores y otro personal que les muestre afecto. Por supuesto, el director del sitio 19 desaconseja la formación de estos vínculos porque puede distraer, pero eso no significa que no suceda. Los dos iPods, conocidos como SCP-131-A y SCP-131-B, son idénticos en apariencia excepto por sus colores, A es naranja y B es amarillo. Los dos parecen comunicarse entre sí a través de chillidos agudos, y también parecen tener una capacidad innata para detectar el peligro que ocurre en las cercanías, así como el peligro que ocurre cerca de las personas con las que se ha formado un vínculo. Debido a su incapacidad para causar daño y su comportamiento generalmente afectuoso, los iPods pueden deambular por el sitio 19, siempre que se mantengan fuera del camino de los investigadores y se mantengan fuera de las áreas restringidas. Parece que se apegan a las reglas, aunque se les realizan verificaciones cada hora solo para estar seguros. Mientras los iPods se movían libremente por la instalación, Trevor y otro clase D mantenían la mirada sobre la escultura en su cámara de contención, mientras un tercer hombre barría la mezcla de sangre y excrementos que manchaban los pisos de concreto. Las cosas iban bien, hasta que la migraña de Trevor se apoderó de él. Un repentino destello de intenso dolor atravesó su cabeza, y en un momento de debilidad cometió un terrible error. Con un audible gemido de dolor, Trevor cerró los ojos y se llevó los dedos a las sienes. El gemido tomó a su compañero de observación por sorpresa y los ojos del hombre se posaron en él durante una fracción de segundo. Pero una fracción de segundo es todo lo que necesita la escultura. En un instante, a Trevor y su compañero observador les rompieron el cuello. Y el tercer clase D fue asesinado antes de que pudiera darse la vuelta. El protocolo de contención dicta que la puerta debe sellarse detrás del equipo de limpieza mientras trabajan en 173. Pero esta vez, tal vez debido a la complacencia, los guardias se habían olvidado de reforzar la puerta. Por su descuido, les hicieron girar la cabeza 180 grados. SCP-173 estaba suelto. Se enviaron destacamentos móviles para ayudar en el esfuerzo de contención cuando 173 comenzó a causar estragos en las instalaciones. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Todo parecía normal en la celda de contención de SCP-689. Dos clases D observaban mientras la doctora Reed les dictaba instrucciones por un auricular desde su centro de control. Sin embargo, lo que la doctora Reed pensó que eran solo dolores leves en el pecho, era en realidad una insuficiencia cardíaca. Cuando los dos clases D escucharon a su supervisor sufrir un infarto fulminante al otro lado de la línea, entraron en pánico. Esto significaba que su atención no estaba enfocada en SCP-689, y se distrajeron aún más por el caos que SCP-173 estaba causando en otras partes de la instalación, asesinando investigadores, guardias y trabajadores de mantenimiento por igual, lo que provocó cortes de energía. Las luces de la celda de contención de 689 se apagaron. Se enviaron guardias para ejecutar a los observadores, como es el protocolo para brechas de contención de 689. Pero el hecho de que los recursos ya estaban agotados por la brecha de 173 provocó un error fatal en el juicio de un guardia apostado cerca. Presa del pánico, abrió la puerta y encontró a un clase de muerto con la estatua posada sobre su cuerpo, y el otro corriendo directamente hacia él con miedo ciego. Los dos chocaron y salieron al pasillo. Ambos estaban ahora infectados por la atención anómala de 689, y ambos estaban ahora condenados. Momentos después, los dos estaban muertos, la estatua encaramada sobre sus cuerpos. Accidentalmente llamó la atención de varios investigadores y guardias que corrían para lidiar con la situación. Para estas dos anomalías mortales, esto se estaba convirtiendo en un buffet de todo lo que puedas matar. El personal del sitio 19 ahora estaba lidiando con una anomalía que necesitaba ser mirada constantemente, y otra que si la mirabas, te estaba efectivamente infectando con una enfermedad fatal. Los iPods, sintiendo un peligro inminente cerca, inmediatamente entraron en acción. Fueron estas lindas e inofensivas anomalías las que salvaron al aterrorizado personal durante esta caótica brecha doble de contención. En un pasillo cercano, una investigadora que huía escuchó los crujidos del cuello de sus colegas rompiéndose detrás de ella. 173 estaba acercando. Esta cosa no se podía dejar atrás. Se volvió y vio la estatua parada allí, a solo tres metros de ella con un investigador muerto tirado en el suelo frente a ella. Estaba atrapada en un concurso de miradas mortal con la escultura. Cuánto tiempo podría sobrevivir ahora dependía de cuánto tiempo pudiera mantener los ojos abiertos, y se estaba volviendo cada vez más difícil. Podía sentir que se le secaban los ojos, ardían bajo las luces del techo. 173 solo esperaba. Este no era un concurso que ella pudiera ganar. En un momento final de terror, la investigadora se vio obligada a cerrar finalmente los ojos y esperó el crujido, pero nunca llegó. En cambio escuchó ruidos familiares, chillidos agudos. Abrió los ojos llorando lágrimas de alivio cuando vio a SCP-131-A postrado detrás de 173, viéndolo con su mirada constante y sin parpadear. La escultura asesina quedó paralizada por una pequeña y alegre anomalía de clase segura. Al otro lado de la instalación se había desarrollado una situación similar con SCP-689. La estatua de la muerte se había cobrado muchas vidas, pero SCP-131-B se había abalanzado y congelado la estatua en su lugar con su mirada interminable. Poco después, un destacamento móvil con visores que bloquean la visión utilizó tecnología avanzada de ecolocalización para recolectar a SCP-689 y devolverlo a su celda de contención. Todos los que habían visto la anomalía fueron, como dicta el protocolo estándar, reunidos para su posterior eliminación. Mientras tanto, un destacamento móvil devolvió a 173 paralizado a su celda de contención con un montacargas. Ninguna brecha de contención es un paseo, y las brechas de contención con múltiples anomalías peligrosas lo son aún menos. Pero el papel heroico que desempeñó SCP-131 para volver a controlar las cosas fue indispensable. Después de todo, no es solo la potencia bruta lo que cuenta cuando se trata de anomalías. El único poder anómalo que 131 necesitaba para salvar todo el sitio era su capacidad para seguir observando cuando nadie más podía hacerlo. Son tan efectivos en este rol que se les ha considerado seriamente para roles permanentes como guardianes para SCPs como 173 y 689 y en nuestra opinión, están más que calificados. Ahora echa un vistazo a SCP-999, el monstruo de las cosquillas, y SCP-5031, otro monstruo asesino más, para más anomalías sorprendentemente saludables bajo el cuidado de la fundación SCP.